Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno y hoy vamos a ver este replay que nos envía el señor Muña bien, señor Muña, suscriptor eh, del clan Guerrillas. El señor Muña, así que debe jugar muy bien. De hecho juega bien, ya lo he, lo he visto. Bien, bien, bien. Le han pedido ayuda. Bueno, está jugando con este T26E5, este tanque pesado. Tier 8... Americano, bien. Bueno, ¿qué podemos decir es de 26E5? Bien, tiene una penetración de eh, 230 con... Le erra al primer tiro, detecta al Panther y al Leo, ahí se asoma un poquito, saca a torreta por supuesto, se la dan, se la ponen también a él. Y eso que está torreteando, pero así todo el Panther apunta bastante, bastante bien. No llega a penetrar eso con la bala, con el proyectil AP, que tiene 230 y 259. Sí, 259 con un daño de 240, bien. Promedio, por supuesto. Y bueno, la bala HE, penetración de 45, daño de 320, que bueno, se utiliza en casos eh, excepcionales. O para liquidar algún enemigo que esté con, con poco HP. Bueno, eh, está obsesionado con el suelo Munia hoy. <ríe> bien ahí, traqueado la bachat. Va a comer daño seguro. Ahora le va a traquear la otra. Tras con daño. Adiós. Gracias por todo, bachat. Muy mal jugada la bachat de tier 9. Bien. Bueno, a ver, le... en este caso me gustaría ver dónde se la han colocado la primera vez Claro, en la cúpula del comandante, por supuesto, como no podría ser de otra manera Bueno, bien ahí, bien ahí Vamos a ver cómo sigue desenvolviéndose Munia Podemos decir que mmm, tiene una dispersión de 0.38 Yo estoy dando los datos estándares, bien Después esto se puede mejorar, por supuesto Bueno, ahí ya lo tiene el Panther, que se le va a lanzar el Méndez eh, El Panther es de Paper no tiene, no tiene ningún tipo de problema. Eh, pero tiene que salir de ahí porque. El, bueno, justamente lo tiene arriba atrás. Se venga Muña. Se rebota el Leo. Mal apuntado por el Leo. Mal, mal, mal, mal por él. Bueno, y ahí lo tiene en cualquier lado. Ah, mirad cómo lo troleó el cañón ahí. Como lo troleó el RNG, man. Arriba, claro que sí. Tenemos uno. Bien, perfecto. Muña, muy, muy bien. Y el Leo que está en el horno, sale con fritas un Leo Chao Gracias por todo Leo eh, Tiene um, Un tiempo de apuntamiento de 2.3 Bueno, acá Muña en este caso <coughs> Lleva Coca-Cola, con lo cual Debe ser menor y además debe tener una buena tribu Supongo eh, Lo voy a esperar a que pase por el costalete Claro que sí, muchas gracias Sabes que ahí ese huequito es muy típico para invocar un tirillo El T-43 que fue prendido fuego bueno, ahí Muña se va, va a ver qué puedo hacer contra el T-24 Bien, perfecto, muy buena, muy buena ahí Tiene una potencia específica de 15,17 Que la verdad que al ser un tanque pesado Es bastante ágil, por decirlo así Porque muchos tanques pesados no tienen esta, esta potencia de motor, ¿no? Por lo menos eh, Lo que logra una velocidad máxima de 40 km por hora Eso está bastante, bastante bien eh, Está casi rozando la velocidad de un medio Ahí lo tiene al Panther 2, que es el que le había ya embocado un tirito cuando pasó. Eh... Lo bueno es que el Shot Tiger está ya en G8. Porque el tema es que si el Shot Tiger estuviera ahí atrás cubriéndole las nalgas al Panther 2... Eh, ...Muña se comería un tirito de unos 600 de daño. Chao, Panther. Eh, dormiste, man. Así que bueno, Muña lo aprovecha de manera excelente. 3.428, fíjense. El daño que está haciendo... Nuestro querido amigo Muña bastante, bastante bien jugado Y eso que le queda eh, El 50% de la vida prácticamente Podríamos decir Hay que tener mucho ojo Porque se, han man eh, se mandaron en manada por 9, Bien línea 8-9 Así que hay que tener cuidadete con eso Bueno, ahí el chat tiger que se asoma Si sale de ahí eh, Muña le puede llegar a dar O tal vez vaya al balcón no sé si va a ir al balcón de F. De F5 por ahí. O les va a tirar de aquí, de del costadete nomás. De acá tiene tiro perfecto. Oh, ¡Qué mala suerte ahí! Bueno, no importa, no importa. Estuvo muy, muy cerca. Eh, igual bien, bien jugado. Solamente a veces, digamos, el tanque está bien jugado, está bien usado. Eh, pero bueno, obviamente este es un juego que tiene RNG. El RNG Jesus al que todos le rezamos para que nos dé suerte. Eh, se podría decir que es casi como un dios ya. Y que bueno, a veces nos trolea. Y bueno, pero por lo general, si tenemos buena suerte y una buena tripu, se puede solventar cualquier batalla. Bueno, hay que tener cuidado porque también hay un Walsu 111 atrás. Ese pega lindo. Eh, hay que tener mucho ojo y un BK100 en base. Y un B9. Bueno, bien por el BK100, siendo casi casi prácticamente un top tier, con un tier 8 en tier 9, con estos tier 9, con un T-26C5, un IS6 Black, eh, te podrías casi considerar, yo, yo me considero un top tier con un BK100 que es durísimo, eso sí es el tanque más lento del mundo, pero bueno. Bueno, Muña iba contra el KB122, sabe que no es rival para, para nosotros, bueno, en este caso para Muña. Eh, lo tiene de culeta encima en 3, 2, 1 y gracias. Nos vemos, KB. Lleva unas 7 kills. Fíjense que, que fue retrocediendo eh, de bruces, se podría decir, fue marcha atrás, fue retrocediendo de culo. Eh, y fíjense que tuvo buena movilidad. Bueno, eh, tiene 20 km por hora en reversa el Jack Tiger. Lástima que el daño es muy, muy escaso, digamos, unos 227. Bueno, mira cómo lo penetran el Jack Tiger. Abajo seguro. Uh, guarda munidad, guarda que está sepoteado oh. Tiger 1, 247. El Tiger 1 que tuvo un poquito de suerte. Ahí. El Chapón, frontal, claro que sí, levantar. Todas porque es de papel mira como con AP lo penetra Y acá el Tiger 1 El RN Jesus, El que recién nos sacó Un tiro al Shot Tiger Cuando estaba pasando por el Por el caminito ese De línea J hacia la bandera Ahora eh, lo ayuda a Munia Está tratando de spotearlo al Shot Tiger eh, Bueno Bien ahí, bien ahí, bien invocado ese Shot Tiger está medio complicado. Espera que se que se desespotee de Muña. Ahí va el T32 a ayudar. Bien, que tiene toda la vida, man. Vamos, T32. Tú puedes. Se lo tenés de costado. Gracias. Qué mala suerte, man. Bueno, el RNG otra vez que lo trolea a Muña. Pero bueno, bien ahí, bien ahí. El T32 que se lo termina cargando. Muña sabe que está por ahí el, eh, el T29. El VK100 que sigue en su posición ahí incrustado No se movió en toda la parte de ahí Es un tanque lento, pero... no para tanto, man Bueno, munia que ahí, estoy casi seguro que estaba viendo si lo tenía de culo Para no salir frontal No tiene chance de girar, olvídate No tiene ningún tipo de posibilidad con el Walsu Es un tanque muy, muy lento, que sin torreta, no, no, no, no. Es este tipo como el Chat Tiger, no, no hay chance Ahora hizo 152. Son tanques que una vez que, que te agarraron de costado o de atrás, te puede trolear hasta. No sé. Hasta mi vuelta. Pero tengo vuelta. Muña que quiere subirse ahí. A ver si puede darle al T-29 si lo tiene a tiro. No, lamentablemente no. Va a ir nuevamente. Calculo que. Cal no, pero voy en, va a ir al balconcete. Bueno, lleva, lleva unos 5.598. Pegando 230. Por tiro bien, o sea que... Bastante, bastante bien lo lleva Bueno, acá se va al balconcito como dijimos Lo que pasa es que acá no le va a tener a tiro Bueno, yo hubiese hecho lo mismo Lo que pasa es que frontalmente, ojo con el T29 Que te, de un tiro te puede te puede llevar Tranquilamente Hay que tener mucho cuidado eh, Tal vez lo que sería prudente hacer eh, Yo calculo que Muni ahí está... Pensando si ir por abajo o por arriba Va a esperar que el T-29 le dispare Al T-32 no se acerca mucho Para que no lo espotean, también está el Tiger Hay que tener cuidado Más que nada por el tema de los puntos de vida El HP que le queda a Munia no, no está muy Muy holgado, digamos, o sea, tiene chances Tranquilamente de un tiro del Tiger o del T-29 Matarlo, básicamente Lo va a agarrar por sorpresa Perfecto El T-29 ya disparó, así que Lo tiene ahí Perfecto, un tiro más del T32 Y adiós Bien, Muña Fíjense lo que acaba de hacer No quiero poner en pausa para que no se alargue tanto el video Pero fíjense lo que acaba de hacer Que fue muy inteligente No se, no se acercó mucho Para que no lo espoteen por proximidad Bien, porque si no el Tiger ya lo estaría mirando a él de costado Entonces, él esperó Que el T32 actuase y se lleve la atención de tanto el Tiger como el T29. Entonces, como los dos están concentrados en el T32, él aprovecha, le mete un tiro, tiene una recarga buena. Y entonces, en ese caso, va y le pega un tiro más al T29 para que después, sí, el T32 ya definitivamente eh, lo... lo liquide. Eh... Bueno, espere, esperan por nosotros, dice... Munia ahí le escribe Wait for us Espera por nosotros Así que... 5.900 de daño Con el T26-5 la verdad que... Muy bien, me saco el sombrero Muy buena partida Pero... La, la, la subí... Eh, básicamente la estoy subiendo Digamos, yo muchas veces eh, Grabo la partida y, y después tal vez no la subo Depende porque no... Lo tenés de costado Regalado Igual nunca te confíes en el blindaje de un BK-100 porque a veces te, te trolea, es muy muy duro. Si no me recuerdo tiene 200 de blindaje lateral de torreta. Espera a cerrar con todo el tiempo del mundo, muy muy tranquilo y lo hace excelentemente bien. Bueno, eh, yo la verdad que tratando de analizar un poco esta partida. Podemos decir que eh, este tanque está muy bien usado en este caso fue una partida de tier 7, 8 y 9 eh, fue bien usado en qué sentido en el sentido de que siempre trató en principio cuando estaba en el pasillo de línea 5 trató de torretear con este tanque que es una de sus fortalezas ¿no? eh, después se enfrentó ahí con el con el Leo y con el Panther ¿no? en un principio pero fíjense como él mmm, básicamente también trató de hacer que se olviden un poco de él que eso también está bueno hacer que se olviden que vos estás ahí y que otros centren su atención en otras cuestiones entonces, es así cuando los grandes jugadores hacen mucho daño entonces vos te preguntás por qué muchos jugadores buenos hacen daño y hacen 3.000 o 4.000 o 5.000 de daño por partida, bueno, porque tienen estas cosas tienen estas cuestiones que hacen de que se olviden de que ellos están ahí, entonces van y pegan un tiro, van y pegan otro tiro ven que, no sé eh... Por ejemplo, el T29 se está enfrentando al T32. Va y le pega un tiro. Primero el Tiger, baja un cañón, por supuesto. Con la vida que le quedaba, 2.96. Era carne de cañón. Eh... Después, una vez que mata al Tiger, el T29 sigue enfrascado con el T32. Va de Muña y pega otro tiro. El T32 se lo lleva. El BK100, lo acabamos de ver. El BK100 estaba enfrentándose, no sé con quién, ahí con el tiger y con el 16 Black. Va a Muña, le mete un tiro. Va a Muña, le mete otro tiro. Va a Muña, le mete otro tiro. O sea, fíjense... Como él aprovecha esas cosas que están muy bien hechas, por, por cierto, eh, para poder hacer daño, ¿bien? Entonces, no solamente se trata de que él mismo haga daño, porque a veces muchos dicen, bueno, voy a hacer daño con un pesado, eh, me quedo campeando y listo porque tal lo demás. No, no, no, no, no. no. Él no campeó en ningún momento, él estuvo siempre en la primera línea. Eh, obviamente, cuando venían ellos por línea 9, él no. Se iba a ir a enfrentarse directamente con ellos porque no tiene chapa para enfrentarse contra un shot Tiger frontalmente. Que si te mete un bombazo te puede sacar tranquilamente unos 600 de vida. Eh, y además que no estaba solo, ¿no? Por supuesto. Eh, en un mano a mano, por supuesto que el T-26-C5 puede, por supuesto que traquearlo, rodearlo, hacer todo el, el movimiento que todos ya sabemos. Con los cazas pesados, lentos, sin torreta. Pero digo... Eh, Fíjense cómo, cómo utilizó esa maniobra eh, muy inteligentemente para poder hacer el daño que él pretendía y hacer una excelente partida en una partida de tier 9. Fíjense otra de las cosas muy, muy puntuales y muy, eh, muy buenas que hizo fue el tema de la bachat al principio. La bachat le hizo un, eh, un permatrack, o sea, la, la permatraqueó, o sea, la traqueó primero de un lado, track con daño, después del otro lado y la dejó a merced de que sus aliados, de que su propio equipo, la liquide. Además de él hacer daño, eh, porque por ejemplo, a mí muchas veces trato de hacer eso y no me sale, trato de, entonces lo que hago es voy a la segura, traqueo, traqueo, traqueo. Pero un track con daño es, eh, es la excelencia, digamos, porque haces daño vos y además le permitís a tus aliados que le peguen a una bacha de tier 9, en esta partida con un autocargador que podría haber sido muy muy heavy si la hubiese utilizado bien. Que de hecho tal vez no la utilizó tan mal, digamos. El tema es que tenés un jugador como Muña de este lado que te traquea de un lado y te traquea del otro y estás en el horno. Porque por más que repares, si te traquean de vuelta del otro, eh, estás bastante jodido. Pero bueno amigos, eh, no me quiero extender mucho más porque si no se hace muy muy largo y es solamente una replay. Es para que ustedes vean cómo se puede utilizar un T26-5, un T26-C4... Estos pesados que tienen cierta movilidad también. Eh, y que tiene, ojo, que tiene un daño bastante, bastante escaso. Digamos, 240 dijimos que tiene de daño. Es bastante poco. Lo que sí, bueno, la penetración 230 no está mal, no está mal. Eh, teniendo en cuenta que un Lowe, por ejemplo, otro Premium eh, de Tier 8 penetra 234. Y es una muy buena penetración. Si bien, obviamente, Lowe penetra 294 con APCR, pero 259 no está mal, no está mal. Así que, bueno, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta replay, que puedan haber visto otra forma de utilizar uno de estos tanques pesados. Por lo general uno agarra un tanque pesado torretero y se va a línea de uno, de dos, mejor dicho, ahí a tratar de, de utilizar la torreta o de cubrir el chasis con las rocas, con las piedras y que no, y que no le peguen. Pero bueno, acá tenemos eh, esta replay que tal vez les sea útil para cuando ustedes tengan que jugar su propio tanque. Bueno amiguitos, muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal por supuesto, recomienden el canal, dejen un buen pegazo de like y nos veremos en la próxima. Chau chau.